Vamos a aprender cómo guardar una imagen de lo que hemos hecho en geo. nombre de la tarea es 1. ¿Y qué me mandarías? ¿Ok? Bueno, animo